Preguntas. ¿Sí? Quiero invertir. Para. para ah, ajá. Quiero invertir, invertir y tengo algunas. Pensé que era para mí. Digo, ¿De, ¿De qué, qué signos sos? <risa> ¿De qué signos sí, sos? Claro. Pensé que era para mí. ¿Estudias o trabajar? <risa> ¿Le quiere vender a Chelsea? Sí, sí. Bueno, sí, no, sí. Está, está, viendo qué, está viendo qué hacer. No, no. ¿Sabes qué? Que tengo ganas de invertir. Sí. Ajá. Y bueno, hay algunas preguntas que obviamente uno quiere. ¿Sacárselas? Sí, no, sacárselas dudas. ¿Tenemos un encargado o no? Claro, lo, los miércoles siempre estamos con el segmento de Valerza. ¿Eh? ¿Te parece? Sí, dale, le preguntamos a, a Pablo Luro, que ya nos está acompañando, ¿eh? y que nos va a responder justamente todas estas preguntas, estas dudas que por ahí tiene Nancy o que tiene la gente que tiene un dinero que lo quiere invertir. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Pablito, cómo andás? Buen día. Buen día, Nico. Buen día, Nancy. ¿Cómo andan a toda la gente que nos está mirando al otro lado también? Bien, eh, Pablo, acá estamos eh, uh -huh. para, para comenzar a, a preguntarte eh, todas estas preguntas frecuentes que mucha gente se hace, como Nancy, que quiere invertir. Eh, ¿Cuáles son esas, esas preguntas por ahí frecuentes que, que tiene la gente? Bueno, yo antes que nada quedé un poco choqueado viéndote bailar los guachiturros. Bueno. Sí, como muchos te digo, eh, hay, hay muchos que se han eh, quedado... En la es como que me levanté de gol para mañana cuando Es <ríe> la cuarentena, Pablo, es la cuarentena. Nico, déjame antes que nada agradecer a toda la gente que mi última participación me estuvo mandando en las redes sociales. Todas las alcancías hechas en tela, en cartón, en madera. Y bueno, nada, agradecerles mucho. Yo en 15 días te este meto asiático. Ah, bien claro. claro. Este método que vos nos habías contado, ¿no? De ahorro que se basaba en elegir el billete o agarrar el billete del segundo valor que teníamos Ajá. y ahorrarlo para recordar un poco, sí. ¿no? De Ajá. qué se trataba este método de ahorro. Que hay, bueno que la acuerdo. gente lo, lo esté Ahora, poniendo en práctica, Pablo. Y, sí, sí. y con esto, con este empezar a ahorrar, ¿quiénes pueden empezar a invertir? Cualquier persona puede empezar a invertir. Por eso la idea de hoy es contarles un poquito a la gente que está del otro lado, como siempre, hoy cuáles son las preguntas más frecuentes que me hacen a la hora de invertir. Si le parece, empezamos. Sí, sí dale, dale. dale. Bueno, la primera pregunta que es el ABC es dólar o ahorro. Mm. Es fundamental que la gente del otro lado entienda este concepto. El dólar es ahorro y el peso es la inversión. Repito, el dólar es ahorro y el peso es la inversión. No puedo desconocer que en la Argentina, debido a los procesos inflacionarios de los últimos 40 años, muchísima gente se volcó al dólar. Hay un dato, en el año 2005, saliendo, sacando de Estados Unidos, Argentina era el, pa el primer país del mundo que más dólares tenía en el año 2005. 1.300 dólares por persona. Hoy estamos entre los top 3 de países que más dólares tienen circulando en su economía o ahorrados. Imagínense que hoy hay 100.000 millones de dólares de argentinos en caja de seguridad, en cuentas en dólares y en colchón, y 130.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. También lo que quiero decir con esto, que tampoco puedo desconocer, que hay otra realidad. Un ejemplo, yo tengo una inversora de 67 años, una persona que trabajó toda su vida y hoy tiene la jubilación mínima. Le salió este famoso juicio de ANSES por reajuste del salario. Y cobró 500 mil pesos. Nancy, Nico, yo les hago una consulta. Esta persona que trabajó toda su vida, que tiene 67 años, hoy con 500 mil pesos, ¿qué hace? ¿Compra 4 mil dólares y los mete en el colchón? O dice, invierto por mes y gano 20 mil pesos, 22 mil pesos por mes, que me hace, por ejemplo, llegar mejor a fin de mes, darme algún mejor gusto. ¿Ustedes qué piensan? Y los, los invierte, claro, los lo genera para nuevos ingresos. Yo ¿o no? creo ¿Lo que. Lo vamos al, viendo. Al o revés. ¿o no? Para mí, hoy como están las cosas, la gente decide irse al dólar. Me, me parece. Mira, Nico, yo te contesto eso: que para mí la manera de invertir tiene mucho que ver con la realidad que estés atravesando una persona en su vida. Sí. Claro. Esta claro. persona, por ejemplo, decidió optar por el peso. También te puedo contar que hay una camada muy grande de chicos jóvenes que cada vez están optando más para hacer inversiones en pesos. ¿Por Ajá. qué? Porque estoy notando que la camada de chicos jóvenes tiene otra... A ver, nuestros padres veían el ahorro, el dólar. Los chicos jóvenes están empezando claro. en cambiar el auto, en pagarse el alquiler, en viajar. Pensando, en viajar. Entonces, yo no te, te voy a decir como siempre la verdad. Mi cartera de inversores tengo un 50 y 50. 50 que invierten en dólares y 50 que invierten en pesos. Acá está sí. lo que siempre hablamos con vos y con Nancy. Qué importante es el asesoramiento. A mí cuando me dicen en qué se basa el crecimiento sostenido de Valerza, en esto no solamente en la confianza el cumplimiento, sino que vos tengas un asesor, en este caso, que en su momento, con una volatilidad e inestabilidad de hace dos años en Argentina, venía con dólares y yo decía, tranquilo, esperá que pasen las elecciones, esperá que pase la volatilidad. O me dicen, mirá, yo me quiero hacer una renta en pesos. Bueno, cambié una parte de esos dólares, hacerte una renta en pesos y quedarte con un dólar por cobertura. La importancia del asesoramiento es fundamental. Y entender también que para mí, la manera de invertir tiene mucho que ver con la realidad en la que estés. Último ejemplo, particularmente yo, a los 24 años, 25, ahorraba en pesos porque me iba a ir a la costa argentina. Uh -huh. Cuando me quise ir a Brasil, ahorra en dólares. Y bueno, y así vas dándote diferentes hechos en tu vida, que no es lo mismo una persona que hoy tiene su departamento, su auto, y que puede ahorrar, y por ahí sí va el dólar, que una persona que recién está arrancando. No es que es mejor o peor, es, son formas diferentes de invertir. Pero el concepto es, el dólar es ahorro y el peso es la inversión. Bien, y, y Pablo, vos sabés que, bueno, mientras te iba escuchando, ¿no? Y, y e, iba pensando en, en ejemplos cotidianos o en realidades cotidianas, y digo, bueno, pero muchas personas deben decir, es complicado ahorrar en dólares, ¿cómo hago? ¿Es, ¿Es simple de acceder? ¿Hay un método para que nosotros podamos ahorrar en dólares o cambiar, por ejemplo, si ya tenemos nuestros ahorros o nuestra inversión en pesos, cambiarlos a dólares, ¿cómo se hace? Sí, bueno, uno puede comprar dólares a través de forma oficial, estos 200 dólares mensuales, uh -huh. y los puede cambiar a diferentes eh, lugares donde te compran los dólares. Yo siempre digo que la gente tiene que ser inteligente, hay mucha gente que me dice yo tengo 40 mil dólares o 20 mil dólares o mil dólares que compré a 50 pesos. Bueno, hoy está a 110 pesos y es una buena forma de, de hacer una inversión, de cambiar el auto, hacer alguna refacción, ya está, ya entre los 40 que lo compraste y los 110 que hoy lo podés vender son 70 pesos Ahí ya ganaste bastantes pesos y lo podés invertir. Por eso, claro. bueno, es fundamental que la gente sepa en qué momento, pero que esté bien asesorada. Yo siempre digo lo mismo, el estar bien asesorado es fundamental. Eh, Pablo, eh, Después... seguramente una de las preguntas frecuentes también es el tema del plazo fijo, si conviene, si no conviene invertir en, es, en, ese, en ese caso, por cómo están las cosas hoy, las tasas que te dan los bancos o por ahí la que te ofrece Valerza, eh, ¿es conveniente o no? ¿Es así? ¿Es, ¿Es una pregunta frecuente el tema del plazo fijo también? Sí, el plazo fijo lo que tiene es una variabilidad y una volatilidad muy grande porque uno lo va renovando cada 30 días y la situación del país... ¿Qué te hace? Que vos tengas una tasa, a los 30 días tenga otra, que a los 30 días tenga otra. Entonces, interanualmente la tasa siempre termina quedando abajo de la inflación. Recuerden que el año pasado los bancos pagaban una tasa exorbitante, pero en sí. los dos meses te están pagando muy bajo. Entonces, si vos la promediás interanualmente, estás por debajo de la inflación. Una obligación negociable de Valerza, mantenés la tasa en el tiempo y te asegurás, aunque sea que tus pesos se muevan y que estén por arriba de la inflación. Uh -huh. pero para no descontinuar no mucho también quería comentarles cuáles son otras alternativas de inversión ¿no? A ver. que, que sí. me consultan mucho acá es muy de la gente que vive en Jujuy el tema del lote yo le pido a la gente que antes de comprar un lote vea el número de padrón o parcela y que se acerque a consultar a la dirección de inmuebles de la provincia yo uh -huh. siempre digo que en las crisis se generan muchas oportunidades pero también hay mucho chanta en esto hay que tener sí. mucho cuidado y manejarse con mucha prudencia es una buena inversión un lote pero es una inversión a largo tiempo Puede ser que vos compres el lote y a los cuatro meses lo vendas, o puede ser que tengas un lote y esperes dos o tres años para poder venderlo. Es una buena inversión. También me preguntan mucho sobre lo que son las ventas de la gente que le gusta más el ladrillo. Hoy particularmente, escuchen este ejemplo que es fundamental, hoy conviene más comprar en pozo, porque uno compra en pozo, hace la inversión, espera dos años a que se lo entreguen, y ahí está ganando una renta promedio del 15% anual en dólares, una renta que es imposible encontrar en el mercado, pero uno tiene que comprar el departamento en pozo y tienes que esperar dos años a venderlo. ¿Por qué digo claro. esto? Porque hoy una persona no puede, si hoy vas a comprar un departamento X de 60, 70 mil dólares y te da una renta de 15 mil pesos, ya no es negocio, estás invirtiendo en dólares y estás pagando en pesos. Para eso, hacer una inversión, una obligación negociable en dólares, quedarte en dólares y listo. La, también me están preguntando mucho el tema del comercio electrónico. Miren, yo les doy un ejemplo. Sí. Yo conozco una persona que con, tiene las cortinas cerradas en este momento, que comercializa lo que es blackout, cortinas, y él tenía 30 almohadas inteligentes. Y me dice: Mirá, la realidad es que cuando tuve que bajar las cortinas, me entré bueno, a esta plataforma conocida de comercio electrónico uh -huh. y me uh -huh. puse a vender las almohadas. ¿Saben cuántas almohadas vendió en Jujuy? ¿Cuántas? Eh, ¿la ¿30? Una. Una 29, sola. 29 las vendió en diferentes partes del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pandemia también trajo muchas oportunidades en gente que hoy solamente atendía a la mañana, a la tarde, esta persona que dice, a la mañana voy a atender y a la tarde me voy a dedicar a hacer claro. comercio electrónico, uh -huh. a vender todo tipo de productos a todo el país. Eso es lo que se viene. Por eso cuando la gente me pregunta, Pablo, si no es algo conservador como lo que vos comercializás, ¿en qué me conviene? Y bueno, hay acciones de laboratorios, tecnologías, esto mismo que estamos haciendo Zoom, hay uh -huh. un montón de acciones, tenemos que... ya el mercado empezó a operar, ya el mercado claro. lo está viendo en el 2021, fíjense en todos los días la suba del mercado, el mundo ya empezó a operar, el mundo sí, ya empezó uh -huh. a operar y empezó a moverse. Pablo, la, la, que... cuestión, la cuestión por ahí, volviendo al ejemplo que acabas de dar, de, de cuántas eh, almohadas inteligentes, o cuántas almohadas vendió en Jujuy, que vendió una sola y las otras las vendió en otras partes del país, es que por ahí en Jujuy... Eh, ...todavía no estamos tan acostumbrados a comprar vía online... ...preferimos ir directamente hacia, hacia el comercio... ...está bien, recién ahora con la pandemia... ...que se está implementando todo esto del Zoom, de la venta online... ...recién el jujeño se está familiarizando... ...pero yo, por ejemplo, voy a, a Caburé, que me acompaña hoy... ...quiero comprar una camisa, si no conozco por ahí... ...cómo es el talle, si son el lean fit o demás... Eh, capaz que no le pego con el talle, prefiero ir a probármela, no sé si... Yo este, que, sí, yo creo que tendrías que ir una vez, tomarte las medidas y después pedirla online. Claro, por ejemplo, se podría uh -huh. hacer, que viste que hoy la mayoría, eh, la mayoría de casas que están cerradas están vendiendo a través ¿Sí? de, de internet, a través de, de, de manera online y después hacen, hacen los, los envíos, pero bueno, a mí me parece que hay muchos que ellos prefieren vender en Jujuy y apuntarle a Jujuy, por ahí capaz que habría que buscar la manera de poder vender todos los productos en Jujuy y que no se vayan para afuera. No, está bien, pero, eh, la, a ver, el pensamiento es abarcar un poco más, a ver si Jujuy hoy me está claro. con las cortinas cerradas y no puedo vender y estoy llegando a este público, a esta cultura, también hay que ser sincero, hacer autocrítica, decir yo tengo que seguir vendiendo. Uh -huh. Si en Jujuy lo que estoy comercializando hoy la gente no puede entrar por la puerta, bueno, me tengo que dar la maña de ver cómo yo salgo hacia Seguro. el país Ajá. a vender. exacto Entiendo que la me pasa muchísimo a mí con la cultura de mi inversor, yo tengo casi 300 y pico de inversores yo solo, y la verdad que extraño tomar el café porque es cuando hablo con el inversor, lo extraño muchísimo, pero cada vez te puedo hacer, más gente hablo por Zoom, se viene mucho la tecnología, el mundo cambió, estamos pasando en este momento la peor etapa, no tengo ningún tipo de duda, pero hay que seguir, la vida sigue. Y ya uh -huh. te están dando cuenta todos los días que el mundo empezó de vuelta. Hay Pablo, que la gente que, que quiera más información, que tenga alguna duda, que quiera eh, conocer un poco más, lo llaman, eh, les mandan un mail y se comunican. Tal cual a info.valersa.com.ar o a través de todas nuestras redes sociales. Nos pueden hacer todos los tipos de consultas. Nosotros trabajamos todo como una fintech una financiera tecnológica, así que no es necesario acercarse a la oficina para poder invertir. Uh -huh. Muchas está, gracias, Pablo. Y seguramente el próximo miércoles uh -huh. tenemos más novedades. Gracias, Pablo. Dale. De nada. Hasta luego.